se ven las caras en una final de fútbol mexicano. Lo hicieron en el 2008, ambos llegaban con 31 puntos, pero por diferencia de goles, los guerreros estaban más arriba en la tabla. Estaban como directores técnicos Guzmán y marcarían, y esta es la historia. La final del clausura 2021 entre Santos y Cruz Azul será la segunda ocasión que guerreros y cementeros se midan por el título del fútbol mexicano. La primera ocasión fue en 2008, cuando el poderoso Santos de Matías Bozo, Cristian Benítez y Daniel Udueña se midió al Cruz Azul de Sergio Marcarián, que sin saberlo en ese momento, pondría una piedra más en el tormentoso camino de la máquina en finales. Pues bueno, recuerdo un muy buen torneo por parte de nosotros, eh, bajo las órdenes de profesor Marcarián. Recuerdo una liguilla difícil, eh, dura y, y bueno, la emoción de llegar a... A la final ¿no? contra Santos. Eh, del equipo, te puedo decir que digamos, un equipo solidario, trabajador, un muy, un, un muy buen grupo humano, en el cual eh, eh, había gente que tenía experiencia ya en, en el fútbol mexicano, en selecciones nacionales, y que sin duda queríamos ser parte de ese equipo que rompía la racha, ¿no? que en ese momento eran alrededor de 10 años y cachito ¿no? de titulación no de lograr el campeonato. El primer partido se disputó en el Estadio Azul. Una oportunidad de oro para que la máquina se encaminara al título. Es raro, porque era una final, se fue a morir. En pocos espacios ellos hicieron el gol rápido, se encontraron con un muy mejor primer tiempo que nosotros. Y hubo un clic en el entretiempo. Digo, ya está contada, ¿no? no hace falta que lo cuente yo. Una pelea en el entretiempo en el vestidor. Y como que nos dimos cuenta todos, hicimos un clic salimos al segundo tiempo mucho mejor ¿no? y bueno y ahí se dieron los dos goles que vinieron uno de Chucho uno de Fer que, que nos dieron la verdad aire para llegar a Torreón. Cruz Azul dejó ir la oportunidad de llevarse ventaja al partido de vuelta en el antiguo Estadio Corona que fue un volcán en erupción aquel 1 de junio de 2008. Yo sin menospreciar el Corona Nuevo el Corona Viejo era algo espectacular. El calor jugó una pasada muy importante, hacía creo que 40 grados y la sensación térmica dentro del estadio era de 44, creo. Una locura, pero la gente estaba, estaba contenta, estaba ansiosa. Hacía 6, 7 años, del 2001 que no ganaba su título. Eh, fue algo espectacular, la verdad, uno de los mejores días de mi vida. En el duelo de vuelta, Santos marcó de nueva cuenta y aunque Cruz Azul descontó, el asfixiante calor de la comarca terminó por fundir a la máquina el rival tenía jugadores muy desequilibrantes lo de Chucho Benítez en esas dos finales fue, fue brutalmente desequilibrante fue para mí quien marcó las diferencias y el aporte de Ludueña con una creación que también este, significó para nosotros un dolor de cabeza en el gol que nos hacen en, en el segundo partido pero definitivamente nosotros perdimos el título en el partido de ida eh, no pudimos controlar a Chucho Benítez que jugó un magnífico partido y fue el que marcó la diferencia al final de cuentas nos faltó eso poder, poder, poder anotar más goles y, y bueno ahí, ahí ahí está el ahí está el resultado no desgraciadamente no no pudimos no pudimos este con ese equipo de Santos pero en merecer pienso que pienso que sí por por todo lo que hicimos en el en el torneo Santos aquella tarde logró su tercer título de liga Mientras que Cruz Azul dio un paso más en el Viacrucis que ha vivido en las finales del fútbol mexicano. Sí, sí nos hubiera encantado ¿no? eh, poder eh, regalarle a la afición de Cruz Azul, al persona Macariana, a la institución un, un, un título. Y, y creo que demostramos en la cancha que lo queríamos. ¿no? Desafortunadamente esas intenciones en la ida y, y, y las circunstancias de la vuelta no lo permitieron. Perdóname, pero creo que tuvimos la... la o sea, sí teníamos en mente no ser ese equipo que rompiera esa racha que en ese momento era de 10 años y fracción en las cuales Cubación no había sido campeón. Para mí lo máximo dentro de la carrera, salir campeón, o sea, en conjunto es lo máximo. Digo, yo hablando, ese equipo tendría que haber sido un equipo de época, pero le faltaron títulos, o sea, nos faltaron consolidar ciertas cosas a ese conjunto, pero sí, como te dije antes, es de los mejores en el que estuve. Cruz Azul y Santos vuelven a verse las caras en una final que promete ser una nueva guerra en el terreno de juego. Santos Laguna es ligero favorito en las apuestas para ganar la final de ida del Guardianes 2021 de la Liga MX. El resultado menos esperado es el triunfo de Cruz Azul en Torreón. Bien, estamos con Jared Borghetti y Mauricio Ibai para platicar precisamente de la final después de todo lo que hemos escuchado a lo largo de la semana. Eh, no, no le creo tanto a las apuestas, pienso que, que la máquina sigue siendo favorito, pero para ello están con nosotros Jared y Mauricio. Voy a comenzar con el símbolo del Santos Laguna con Jared Borghetti. Jared, buenas noches. ¿Qué tiene, qué tiene el Santos que lo hace tan peligroso para, para Cruz Azul? Es un equipo que se le suele indigestar a la máquina. Hola, ¿cómo estás, Jorge Eduardo? Un fuerte abrazo. Buenas noches, Wow, Nos acabamos de ver. ¿Qué es lo que tiene? Tiene eh, una mentalidad y un trabajo en el día a día con, con Almada de ir hacia el frente. Algo que pocos equipos en México lo tienen. El otro equipo que lo tenía, bueno, que lo tiene también, es el que acaba de, de vencer, el Puebla. Dos equipos que en cuanto agarran el balón, hacia adelante. Eh, sus laterales Omar Campos y Orrantia son jugadores que comienzan su carrera siendo jugadores volantes con una buena velocidad, con mucho encare y son los primeros que comienzan con este, con este ataque. Después le sigue un, un eh, Gorriarán, que también tiene mucho ida y vuelta. Los de adelante que son Preciado y Otero, también con mucha front, siendo muy frontales. Valdés, que es el que le da la pausa, y el Mudo Aguirre, que es el que anda por todas partes en la parte de arriba. Eso es lo que tiene el equipo de, de Santos. Y sale cualquiera de ellos y quien entra, entra sobre la misma tónica de agarrar el balón e ir hacia el frente. Y eso incomoda, incomoda bastante porque también lo utilizan para defender. Están eh, en la parte desde que sale el portero, eh, defendiendo y con un, con un pressing bastante alto y muy, y muy fuerte termina cansando y hay veces que el equipo termina eh, teniendo problemas con eso porque jugar a tanta velocidad pierdes precisión. Pero ya cuando lo haces tan seguido y en el día a día, aprendes a jugar con esto y hay muchos equipos que les incomoda y seguramente Cruz Azul será uno de ellos. Sí, sí lo dices bien, verticalidad, vértigo, gol y además suelen explotar muy bien su condición de local. Mauricio, buenas noches. Cruz Azul defiende... Y se, y se me perdió, perdón, me de decir algo también, Eduardo. Lo de Acevedo, que creo que ha sido la gran revelación de este claro, torneo. Claro, eh, claro. Es un portero que, que ha sido seguro que, que cometió un error contra Monterrey, pero después del error tú lo viste y seguía entero. Entonces te das cuenta que en la parte de atrás tienes a alguien que te da seguridad independientemente, que puede cometer error como muchos, uh -huh. pero que la personalidad no la pierde. ¿no? Sí, sí, es cierto, un líder, un, un joven eh, con elasticidad impresionante en el arco. A ver, Mauricio, Cruz Azul defiende bien, en términos generales, juega un fútbol parejo, con, con equilibrio, con mucho balance, pues ya nos demostró todo el torneo lo que puede hacer. Siguen siendo, creo yo, los favoritos, pero la psicosis, pues no va a terminar hasta que alcen la copa, Mauricio. <risa> Sí, esa es una realidad, Jorge Eduardo, buenas noches y fuerte abrazo para todos, sobre todo por lo que ha vivido Cruz Azul a lo largo de los últimos años, a lo largo de tantas y tantas finales y todo lo que le ha sucedido a este equipo a diferencia de otras épocas, a diferencia de otras finales en esta ocasión veo a un Cruz Azul maduro, a un Cruz Azul eh, sólido, unido, eh, que ha sido bien blindado, por lo menos así lo percibo a la distancia, No, el grupo de futbolistas está bien blindado, bien protegido por su cuerpo técnico y por su directiva, no, en esto tienen que ver mucho Álvaro Dávila, Jaime Ordiales Juan Reynoso y sus, y sus auxiliares que me parece han alejado a los futbolistas de todos, de todos los cuestionamientos y de algunas, de algunas críticas y sobre todo de todo lo que hablamos desde este, lado de la trinche, desde este lado de la trinchera acerca de esos famosos fantasmas, los que se la deben de creer son ellos y me parece que están a 180 minutos de lograr lo que hace años no han podido obtener sí sí sí uno está al margen evidentemente ah. del vestidor pero de este lado nos toca evidentemente recordar lo que sucede en, en la historia jared cuánto pesará precisamente la historia los fracasos la presión para cruz azul sobre todo el día de mañana en torreón en donde se pudiera definir esta final espero que nada Eduardo. espero que nada y que esa parte la sepa alejar bien eh, Reynoso de los jugadores. Porque qué es lo que les puede pesar o qué es lo que tienen que cargar estos jugadores, lo que hicieron en la semifinal pasada contra Pumas. Es así, que la dejaron ir y que ellos son responsables eh, junto con el cuerpo técnico pasado. Pero el 90% de estos jugadores estuvo en esa semifinal y dejaron ir una ventaja. De esa se tienen que sentir responsables y de esa tienen que agarrarse para hacer que esta final sea como una revancha para ellos y quieran eh, sanar esa herida que tienen. Las otras finales perdidas son de los eh, equipos anteriores, de otros planteles, que no tienen nada que ver ellos. Así es que eh, lo debe de meter muy en la, en la cabeza Reynoso para hacer que este tipo de situaciones que desafortunadamente eh, siempre se hablan y que a veces hay jugadores que son débiles mentalmente, y les termina afectando. Sí, y, y la historia eh, más reciente con respecto a la máquina puede provocar que el día de mañana tengan un planteamiento quizás conservador ante el Santos para, para evitar un resultado por ahí abierto que complique la vuelta en la final final. A ver, Mauricio, ¿qué tipo de partido esperas para el día de mañana? ¿Trabado, táctico, estratégico o esperas una serie de muchos goles? No, yo espero espero una serie más allá del partido de ida, espero una serie muy pareja, ¿eh? muy pareja entre Cruz Azul y Santos, para mañana creo que, que, que Santos puede sacar ventaja mínima pero ventaja eh, creo que Cruz Azul va a repetir lo que hizo en el partido de ida ante el conjunto del Pachuca y que lo mismo intentó en el partido de ida ante, ante Toluca, esperar en su propio campo, ser muy ordenado en primer tercio de cancha, muy compacto no, con, con, hasta con dos líneas en esa zona del campo para que no les hagan daño y en alguna transición poder poder encontrar ese gol que, le, que, que, que los trae ventaja Y a Santos, me parece que Santos sabe jugar de una manera y no, no, no tiene por qué cambiarlo. Lo cambió en el segundo tiempo contra Puebla por la ventaja que ya tenía del partido de ida. Pero yo, yo, yo me imagino un Santos con vértigo, un Santos atrevido, un Santos que va a buscar eh, el área rival en todo, en todo momento. Veo una serie pareja ligeramente, por lo menos en el papel y a horas eh, previas de lo que será este compromiso, ligeramente favorito a Cruz Azul. Sí, sí, sí, no hay, duda, no hay duda de ello, pero pues tiene que ser el mismo Cruz Azul, digo sin dar ventajas, pero cambió contra Toluca y se llevó la derrota a la cancha del Estadio Azteca. Un abrazo compañeros Mauricio Ibai y Jared Borghetti, y nosotros continuamos en Sport Center. Vamos a revisar cómo está la probabilidad de ser campeón de liga, así están los porcentajes ya lo decíamos, Cruz Azul es favorito Ligeramente, pero es favorito, 55-45. fue adquirido por los brewers.